Tú como encargado electoral del municipio de Tenares perteneciendo al PRM, ¿cómo tú has podido ver el proceso electoral en la mañana de hoy? Bueno, el proceso electoral marcha de manera satisfactoria, toda la población la necesita de manera organizada, los centros de votación, toda la familia tenarense llegando a las urnas. Yo entiendo que todo el proceso, gracias a Dios, va como ha sido siempre, el pueblo de Tenares, ¿Tú crees que en este proceso manual se va a esperar lo que se ha previsto, que salga todo bien? Eso esperamos, esa es la confianza de nuestro partido, de que todo, el pueblo siempre se expresa. Ahora esperamos que la Junta, eh, en esto de altura de las circunstancias y que se comporte tal como se ha propuesto el pueblo dominicano a la hora de ser su compañero, que los resultados sean claros y transparentes para el beneplácito de toda la población este... ¿Cómo tú has visto la gente? ¿Tú crees que la gente ha venido a votar masivamente en la mañana o ha esperado el no, transcurso de la tarde? La hizo, claro. Bueno, hubo un espacio de la mañana donde había poco, poco movimiento, pero ya como tú contras ha comenzado a fluir más cantidad de personas, luego de una pequeña lluvia. Han, han salido de las casas a votar y entendemos que va, esto va in, de, en ascenso a medida que se vayan introduciendo las horas de la tarde. Director, parece, Según tuvimos una, o, una o, entrevista ¿tú? del presidente de la Junta el no Central Electoral, el aquí director, director. el licenciado Carlos Rodríguez, él dice que él nos dio a nosotros de que todo empezó a tiempo, sin sí, inconveniente. ¿Cómo tú valoras eso? Sí, Los reportes hasta ahora son satisfactorios en todas las localidades. Los presidentes de mesa, los secretarios, los delegados, todos iniciaron a la hora adecuada, salvo alguna que la comunidad Pero sí. Hasta ahora, nosotros no tenemos ninguna queja. Veremos a ver en si el transcurso del día cómo marca el proceso. ¿Qué tú esperas al final de la tarde? ¿Qué yo espero. Sí, que, que las cosas acuerdo. se mantengan como ahí, que la gente entienda, o mejor dicho, que la gente valore eh, las candidaturas que nosotros como partido presentamos, que para nosotros es la mejor opción para el alcalde la ¿Algún llamado que tú le quieras hacer a la población a la que no ha venido a votar aún? Sí, que todavía hay espacio y tiempo puede, debe, es un deber cívico y además es una forma de decirle a los que han jugado a que este país se estabilice, a los que han jugado que este país se gobierne por, por una sola decisión de poder, es decirle que no. Es el momento de decirle que no, las protestas pasaron, la protesta mejor forma de protestar es votar en el deber.